Um, hacemos una campaña por el derecho a votar de las personas fabricas. Y esa campaña me parece muy interesante porque yo no sabía antes que había diferencias de tratamiento de las personas ficreas aquí, que algunas que tienen derecho a votar y otras no. Y la mayoría no tiene derecho a voto aunque tienen residencia legal desde hace muchos años y por eso es una campaña de sensibilización muy interesante y también recogemos la, las opiniones de la ciudadanía de sobre, sobre el que piensan porque no, las elecciones municipales son algo muy local y por eso es muy importante también la opinión de la persona que era y nada.